Europa Latina, magazine cultural latinoamericano, en su segmento Latinos en el Mundo, presenta Mi nombre es Cristian Valdivia, soy de la población La Victoria, miembro del directorio de Señal 3, Televisión Comunitaria Estoy participando en este proyecto porque nos interesan que las comunicaciones estén en manos de los más pobres, de los más excluidos. Nuestro proyecto consiste en, en poder entregar contenidos que otra televisión tradicional no lo, lo, lo hace. Estamos hoy día con el doctor Zaponetti de Roma. Hola. Por la primera vez aquí en Latinoamérica, en el barrio La Victoria. Esta teleserie no requiere de actores profesionales, cualquier persona puede participar en ella. Así estáis preparados porque la sopopía está buscando vosotros. Dicen que en Chile no hay pobreza y en Chile hay miseria y más de 4 millones de pobres. Por lo tanto, eh, hay una incomunicación de parte del Estado chileno y de parte de los medios hacia el exterior eh, mintiendo y diciendo que en Chile eh, hay una socialdemocracia que funciona bien el sistema y eso es mentira. Hay pobres, cada día hay más pobres y cada día a través de los medios de comunicación hay más mentiras. <tose> reprimidas somos un país reprimidos el 3 nace por la necesidad de crear un espacio de, de, de un espacio de participación donde lo, las organizaciones sociales y políticas y culturales eh, se encuentran para un, para desarrollar una tarea en común que es despertar las conciencias la televisión tradicional de Chile. De una forma de uniformar la mente de todas las personas y... y eh, Legitimar solamente una realidad de, de, de, la, de la, gente que la, la, la gente que maneja los capitales del país y mostrar la realidad de ellos para en todas las otras realidades y así, en el fondo, unigeramente en mente, y no nos dan cabida a otras opiniones y no nos unifican como país, como comunicación que nosotros le damos participación a la gente. Cualquier persona puede ir a nuestro canal a hacer un programa, siempre y cuando esté eh, en la línea editorial que es el programa, que es antiimperialista, antifascista, no xenófobo, está por la educación, por la cultura, por la identidad del pueblo. Y, y para transmitir televisión abierta, nosotros tenemos un transmisor de un alcance de 9 kilómetros a la redonda, que llegamos a un total de mil hogares y, y unos 800 habitantes. Bueno, dentro de este canal trabajan personas que son autodidactas, recién después de 10 años, que ya vamos a cumplir de vida, tenemos un compañero joven que está estudiando comunicación audiovisual y eh, el resto de nosotros, yo soy plomero, para acá de Europa o Gafiter, eh, otros compañeros son electricistas, otros son taxistas eh, y todo lo hemos aprendido en la práctica en el correr de los años, por lo tanto el proyecto nuestro es que gente común y corriente sin haber estudiado comunicación audiovisual pueda desarrollar este tipo de televisión eh, desde su casa o desde un espacio reducido, se puede hacer televisión eh, se piensa que hacer televisión es muy complicado, se cree que para hacer televisión hay que tener muchos recursos económicos, pero ustedes conocieran la, la experiencia de la, de la Señal 3 de la Victoria, que es un canal que con pocos recursos nosotros podemos generar y entregar contenido, entregar cultura, eh, identidad, información, esa información que el sistema no, no la entrega, y si la entrega, la entrega cortada y solamente beneficiaría para ellos. Eh, imagínate que hemos eh, logrado desarrollar siete u 8 canales comunitarios a nivel de todo Chile porque eh, nos han pedido y nos están pidiendo desde más de 40 sectores de todo Chile la posibilidad de que le apoyemos a montar este tipo de medios que son alegales porque son legales con la gente pero son ilegales porque el Estado no tiene una legislación para canales comunitarios en Chile ¿El equipamiento para transmitir es básico? Tenemos eh, dos equipos grabadores, reproductores de VHS, un pasa DVD, un mixer de video de dos canales, eh, dos cámaras, eh, una serie de luces y una mesa de sonido. Y nos apoyamos eh, también tecnológicamente con, lo, con la señal de internet. El estado está... Eh, para eh, eh, tener eh, la concesión del espectro radioeléctrico, pero si es que el Estado a nosotros no nos da la posibilidad de tener un espacio dentro del espectro radioeléctrico, eh, el pueblo lo que tiene que hacer es tomárselo. Eh, por ser una organización sin fines de lucro, nosotros como, eh, como autogestión, eh, una de las formas de, de tener dinero para poder pagar los gastos de la casa y los gastos de la televisión, eh, es saliendo a la calle a pedir dinero. ¿Vosotros eh, la, la miráis la tele? ¿La, la eh, televisión? La 3, eh, ¿Qué pensáis de señal tras? Pienso que es muy buena, que todos tienen que tener eh, habilidad y poder hacer cosas que. Ojalá, ojalá que llegara todo a Santiago. Es en ese momento que nosotros eh, tenemos eh, acercamiento directo con la gente, la cual nos, nos critica, nos apoya y nos coopera financieramente. Eh, para que este, este proyecto eh, se mantenga en el tiempo.